Muy buenas tardes amigos de grande premio La Federación Internacional del Automovilismo Inició formalmente su proceso para incorporar nuevos equipos a la Fórmula 1 Un proceso que ya está en marcha y para el que, que no tiene el menor margen de error Bienvenidos La Federación Internacional del Automovilismo, hablamos de la FIA, el Ente Rector del Automovilismo Mundial y también su presidente, Mohamed Ben Sulayem, vienen insistiendo eh, en la posibilidad de incorporar más equipos a la Fórmula 1 pese a la reticencia de algunas de las escuderías presentes, sobre todo Red Bull o, eh, o por ejemplo Ferrari, quienes eh, aducen que la, para incorporar nuevos equipos a la Fórmula 1 eh, es necesario traer un valor agregado y también que significa que haya menos dinero para repartir entre todos ¿no? porque eh, la división implica más participantes y el saldo es eh, menor para ir recibiendo a final de cada temporada a la hora de los premios sin embargo la FIA eh, viene trabajando mucho en esta posibilidad eh, no le viene cerrando la puerta a la escudería estadounidense Andretti. Que desde 2021 está tratando de eh, tener el visto bueno. Por parte del ente para eh, entrar a la Fórmula 1. Primero fue eh, en una negociación con el equipo Sauber. Que finalmente no se concretó. Después trató de hacer un nuevo intento. Que eh, no llegó a buen puerto. Y en los últimos eh, meses... En las últimas semanas, eh, vale aclarar, eh, eh, anunció eh, Andretti una alianza con General Motor Company para entrar a la Fórmula 1 bajo la marca eh, Cadillac. También hay interés por parte de Ford eh, para incorporarse también a partir de 2026, una negociación que por ahora no está dada a conocer, pero eh, se dice, eh, hay rumores que implican que a Red Bull en este interés de Ford para entrar a la Fórmula 1 eh, para ingresar eh, junto a la escudería que hoy por hoy es la campeona del Mundial de Constructores ¿no? después de haberse consagrado en 2022 pero bueno, hay una, un asunto que no debe eh, pasarse por alto la última vez que la FIA eh, le abrió la puerta a muchos equipos para que se incorporen a la Fórmula 1 fue la temporada 2010 eh, en la que autorizó a cuatro equipos. Recordemos, era Lotus, Virgin, Marussia y eh, USF1. USF1, hay que recordar aquel equipo eh, que había contratado al argentino José María López. Finalmente no, lo, no logró debutar por problemas económicos. Eh, y tanto Virgin como Marussia y eh, Lotus en su primer año no lograron llevar ni a un punto en eh, la clasificación en emulales constructores fue realmente un, un fracaso que incluso le costó mucho poder al el entonces presidente de la FIA hablamos del de británico Max Moxley que eh, debió dejar su cargo eh, poco después eh, quien lo suplantó fue Jean Todd y para ahora justamente en una maniobra similar que se espera que entre en vigencia a partir de 2025 también la FIA planea incorporar nuevos equipos pero bueno, como decimos en el título de este video no hay margen de error la FIA no debe repetir sus errores del pasado debe trabajar minuciosamente en los planes de negocios ver que los equipos que están interesados en la Fórmula 1 sean sustentables eh, que, se, que puedan acompañar este proceso que tiene la Fórmula 1 de hacer una categoría más Miguel con el medio ambiente. Y también que esté a tono con el proceso que viene llevando a cabo para la temporada 2026. Que implica nuevos motores de menor costo. Así que el desafío está dado. La FIA... Debe estudiar eh, muy bien a qué equipo le da el lugar a la Fórmula 1 Ya sabemos que Andretti viene de la mano de una eh, fábrica como es General Motors Company Es un proyecto muy serio en, que involucra a un equipo eh, con mucho prestigio Y un fabricante de alcance mundial Queda a ver qué otros equipos se podrán sumar más adelante Ya seguro que Audi va a incorporarse en 2026 gracias a un acuerdo eh, con el equipo Sauber resta ver qué pasará con Porsche y después si viene algún tapado más también eh, podrá tener su chance de incorporarse a la Fórmula 1 esto recién está abierto la FIA eh, entra, tratará de analizar cada proyecto pero bueno, como decíamos antes no debe haber un margen de error no, repetir los errores de 2010 y darle a la Fórmula 1 un gran prestigio a partir de la temporada 2025 cuando se incorporarán estos nuevos equipos a la categoría. Hasta luego.